¡Hola! ¿Cómo han ido estas respiraciones? Espero que hayan ido bien. Vamos a hacer una meditación, de las que habitualmente yo practico, a Meditación de Luz. Ya veremos por qué le llamamos Meditación de Luz. Vamos a seguir unas pautas muy sencillas. Lo voy a hacer de pie, y te pediría inicialmente hacer de pie la primera práctica para que sientes cómo se mueve tanto el aire por tu cuerpo como la energía que genera ese movimiento. Nos dejamos oscilar ligeramente. Si yo estoy rígido, no va a circular con fluidez por mi ser ni el aire ni la energía que mueve ese aire. Recordemos que hay dos tipos de, de energía. Está una energía física, que es la que mueve. Mi cuerpo es energía, Mi, el alimento que ingerimos eh, se convierte en energía para mantener este cuerpo. Y después está la energía sutil, que es la que genera nuestro campo alrededor nuestro, que es esa energía que sería dentro del campo electromagnético. Es como un imán, que tienes el imán que tiene una densidad y tiene una materia acercas el otro imán y se acerca, pero no se tocaban. Por su campo electromagnético hay un acercamiento o, una, o se repele y lo separa. Si acerca un imán a un hierro sin tocarlo, lo atrae. Entonces nosotros tenemos este campo electromagnético no tan exagerado, que sea tan visible o perceptible, igual que otros minerales también tienen las plantas y cualquier ser vivo en un estado meditativo o no meditativo, también varía este campo nuestro. Lo que hacemos es, observa primero el movimiento y después lo puedes practicar. O lo practicaremos, mejor dicho, perdón. Me dejo oscilar ligeramente. Y empiezo a centrarme en la respiración. Cojo aire por la nariz, va hacia detrás de mis ojos, mi cabeza, baja por el cuello, baja por los pulmones y de los pulmones se distribuye hacia las manos, hacia los pies, atravesando por todo el cuerpo, por cervicales, por todos los órganos, por todos los sistemas. Observa al coger aire cómo expande el cuerpo, como si fueras a hincharte ligeramente como un globo, déjate estirar y al soltar suavemente ponemos la lengua en el paladar para sentir más intensidad, cogemos aire por la nariz, lengua en el paladar y soltamos. Haz una respiración soltando el aire por la nariz. Y una respiración soltando el aire por la boca. Observa la que te resulta más intensa y quédate con esa, la más intensa y la más natural. Al coger aire lo acompañamos con la mano, haciendo el movimiento como que recorre hasta los pies y desde los pies dejamos subir y acompañamos el aire que sale. Vamos a realizar una o dos respiraciones, con este movimiento cierras los ojos y con la mano acompañas el aire que entra por la nariz. Recorre todo tu cuerpo, por delante, por detrás, la columna, hasta los pies. Y subiendo, suelta suavemente. Otra vez. Y a la siguiente baja, como si estuvieras recorriendo el cuerpo, incluso en su forma, a dos dedos alrededor de tu cuerpo, un palmo como máximo. Si te apetece bostezar, es un proceso de liberación, generalmente de emociones densas que están retenidas en partes del cuerpo. Por lo tanto, date permiso para dejar desde el interior de tu ser, soltar y dejar salir ligeramente más intenso que en la respiración. Abrimos los ojos despacio. Tenemos el aire que entra por la nariz, sale por donde nos sienta mejor, lengua en el paladar, acompañamos con el movimiento de las manos y empezamos a respirar luz. El quinto paso es el que empezamos a respirar luz y sentimos como desde la nariz entra y como si estuviéramos iluminando todo el cuerpo. La luz la puedes ver con los ojos cerrados o sentir desde el corazón o sentir desde el oído. La puedes oler. Cada ser tiene sus capacidades. Si yo respiro en este momento, yo ahora respiro un color rosa, rosa amarillento. Y siento como estoy pintando todo mi ser de ese color. Y mi cuerpo está sintiendo. Pero yo no estoy viendo. No siempre ver es la capacidad más desarrollada dentro de la sensibilidad. De la meditación. O espiritual. O psicológica. Tenemos la tendencia a creer que cuando alguien ve tiene más capacidades que otros que no ven, y eso es erróneo. Es una discriminación, porque el, por el tiempo y la experiencia que llevo acompañando a personas, la mayoría no ve. Pero los que no ven, sienten. Generalmente, la mayor parte, siente. Y ese sentir es más intenso que ver. Yo mismo he pasado por diferentes procesos, porque me, en diferentes prácticas me he centrado una época en ver, y aprendí que forzando no se ve, que es cuando relajas, una época en sentir, también aprendí que no hay que forzar, una época en oír, una época en oler, para ir desarrollando mis capacidades, mis diferentes capacidades de percepción. Mi acompañamiento en este caso es, no fuerces, siente, siente una de estas habilidades, la que tengas para entrar en interacción, en comunicación con el color, piensa que el color es la vida, el color nos rodea, la tierra no tiene color, la tierra no tiene luz, es la luz del sol que nos llega a través de sus rayos y le da iluminación a todo lo que nos rodea, si apagamos el sol nos quedamos toda oscuras y como nos quedamos todo a oscuras, sabemos que no hay objetos de luz propia en la Tierra, aparte de la corriente eléctrica, ah, que no es a la luz que nos referimos, obviamente. Ah, dicho esto, observa cómo te llega sin esperar. Cuando esperamos algo, interviene una parte, una, un área mental, una de las zonas dentro del, del cerebro, se activa y crea una perspectiva. Al crear Una perspectiva genera una atención y una tensión. Y al generar esta tensión y esta tensión puede ser el propio impedimento para que accedas de forma más fluida y más intensa. Entonces, conociendo cómo funciona el las áreas del, del cerebro, nos autoprogramamos en no esperar nada. Cuando no esperas, es cuando te das libertad, es una rendición hacia ti, hacia tu propia mente. ¿Por qué haces esto? Para sentirte mejor, para sentirte bien, para sentir bienestar, pues entonces no te tenses esperando. Si voy a ver una luz, si me va a aparecer una esfera, si me va... No. Uh, la voy a sentir, la voy a oler... Da igual. ¿De acuerdo? Desde esa perspectiva de da igual, estoy haciendo algo para mí, lo estoy disfrutando, lo estoy aprendiendo, pues ya llegarás a ese proceso de... Si esta vez no te sale, te saldrá la próxima, y si no, la próxima, y si no, la próxima, y si no, la próxima, sin ninguna prisa. La prisa es una reacción mental que nos impide disfrutar de...